¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Mario Rabbit. Estoy aquí ya otra vez. Vamos a destruir los ojos de la oscuridad. Estoy grabando todos los vídeos seguidos. Creo que me va a dar tiempo a grabar un par de ellos más en el día de hoy. Así que vamos a aprovecharlo a ver si se nos da bien el día de hoy y nos dejamos de tonterías. Vale, tengo para meter... Eh el spark que conseguí a nuestro querido Mario, así que perfecto, y, y, y Mario, como tiene lo de tal, creo que le voy a meter también lo de curación, lo de revivir, quiero decir, que lo de tal me entendéis perfectamente, ¿verdad? Claro que sí, como tiene lo de revivir, le voy a meter también lo de que se cure, el astravampiro Vampiro, ¿vale? De esa manera hacemos que este nunca termine muriendo. Vamos a subirlo al máximo para que pueda, pueda recuperar el mayor, la mayor cantidad de, de vida posible. Y del resto creo que solo voy a subir este, es que creo que es lo más eficaz, la verdad. El reflejo también puede estar bien de aquí al, a los siguientes a los siguientes bosses o tal que podamos tener, siguientes enemigos pero creo que me voy a quedar ahí, de hecho este último nivel no quería haberse dado al reflector ¿vale? porque este me puede venir bien pero inflige más daño, realmente no es que les vaya a disparar más lejos así que lo vamos a dejar así y y ya está básicamente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 de esa manera ya nos quitamos esto. Y, y, y este es el que llama, ¿no? Este es de los que llaman. La habilidad persecución. No, tío. Cuando lo golpean persigue sin tregua a su atacante. Y le inflige aún más daño a causa de la rabia que siente. Movimiento. Ahí está, vale. Pues... Con Rabbit Mario nos quedamos aquí. Uno. ¿Y si quieres ese? Pues... Uno, dos. Perfecto. Con Luigi puedo. A ver. ¿Qué enemigos tenemos? Solo tengo Goombas. Ah, aquí hay un pesado. Vale. Es que con Luigi... A ver, el movimiento de este hasta dónde llega. Vale. Si me quedo justo al lado de... Tal. Es que si salto... Es que allí hay otro ojo de oscuridad. Me voy a quedar tal que aquí. Quiero darle a esto. Y ya está. Vale. Y... Con el rabbit me quedo, no le llego ahí, puedo saltar y golpearle desde aquí abajo. Sería brutal. Es que si le golpeo desde aquí abajo, de hecho me puedo subir por aquí y me quedo aquí. Puedo hacer. No, no, no, no, no. Esto quiero hacer yo. No le llego. No le llego al otro. Sería interesante. Sería interesante. Y con esto. Rafa ah, eh, ganada. Sería muy interesante que le golpease a eso de ahí. La verdad. Creo... Que este... Lo puedo dejar aquí. No, no puedo dejarlo aquí. Tengo que... Dejarlo aquí. Me pilla. Hijo de macho. Pues lo voy a dejar aquí saliendo le golpeo a esto y ya está a ver qué pasa a ver, estos dos me lo van a matar no le golpean, vale vale, interesting me vengo tal que aquí con Rapid Mario puedo aquí justito, justito, eh. Vamos a darle esto, lo quitamos, mandamos esos dos para allá abajo. Puedo darle acelerón. y necesito saltar, pero espera, con Mario, a ver, Luigi, ahora tengo que hacerle saltar, ah vale, llega bastante lejitos, Luigi lo puedo dejar aquí. Y con Luigi saltamos y le damos el acelerón a ese Gumpa de ahí. Y en verdad nos hemos. quitado los enemigos de cerca. Porque Luigi aquí. ¿Qué puede hacer? Esto. ¡Fua! De locos. Nos quitamos cuatro del tirón. Acercamos esto para aquí. Con Rabbit Mario no podemos, pero con Mario podemos ponernos aquí y con este saltamos lo máximo posible. Y lo máximo posible nos va a permitir golpear a cuantos a dos. ¡Guau! ...con Luigi... ...con Mario ¿cuánto? ...con Luigi podemos ponernos... ...tal que aquí... ...y con Mario... ...a ver, con Luigi un poquito más hacia aquí... ...ahí... ...y con Mario nos ponemos... ...tal que aquí... ...a ver... ...aquí uno y dos perfecto y con Luigi aquí no voy a, allí al, a lo lejos no voy a llegar nah con Luigi no me merece la pierna hacer nada vale perfecto, oye nada mal poco tienen que hacer los enemigos me van a dañar a Luigi puede ser, estaría bien que me lo dañasen y me lo matasen la verdad no llegan. Salen. nada, pero esto ya está hecho. Vamos a separar a Mario. ¿En serio no puedo desde ahí? Pues venga para el otro lado. Y ya está. Ya está hecho. Chicos. Ah, Nawina. Correcto. Somos campeones. Vale. Va, justo te metes por donde la donde no están las monedas. Me meto por aquí, me meto por acá. A ver. Conseguimos estas moneditas, ahora sí. Vamos a darle a Luigi. Correteamos por aquí con Luigi. Correteamos esto. Hemos visto aquí el montículo. Otra vez. Vamos a coger estas nueve. Y ya está. Poquitas, ¿eh? No estoy muy contento en esto. Pero oye, muy bien. Recuperamos ahí algo de vida, Mario a tope. Así, sí, así me gusta. Conseguimos las tres pociones de estrellas, los prismas, el vampy acelerón, que eso nos va a venir muy bien. Y, y ya está, ya estaría, la verdad. Ya estaría. Vamos a coger curaciones. Es que creo que tengo, tengo ocho, tío, no me merece la pierna. Vamos, vamos, vamos a coger dos de estos. Y esto es lo de eh, iniciar una nueva zona de movimiento. Esto puede ser interesante. ¿Y esto qué me da? Reinicia todos los Sparks. Puede ser interesante reiniciar todos los Sparks. Vamos a coger reinicia todos los Sparks. Venga. Nos quedamos con 15 moneditas. Y chicos, yo lo voy a ir dejando por aquí, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, ha sido bastante sencillito, pero bueno, aún así espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.